En esta intervención vamos a hablar, eh, en primer lugar, eh, haré una pequeña introducción yo, luego, luego hablará eh, Paco Segura y luego hablará Asun Ruiz. Eh, no hemos querido intervenir todos para no hacer la rueda de prensa demasiado densa, pero creo que cualquiera de nosotros podría hablar con la misma autoridad, porque las cinco reelecciones trabajamos en la defensa de Doñana desde hace muchísimos años. Estamos aquí porque Doñana... Lo decimos siempre, es la joya de la corona de la naturaleza europea, es un laboratorio de conservación único, eh, donde se viven todas las, eh, las tensiones, donde se viven eh, todas las complejidades de, de, de la conservación, pero sobre todo porque es un lugar que desde siempre ha habido que proteger, defender con uñas y dientes. Doñana no existe hoy, porque sí, existe porque las organizaciones ecologistas siempre lo han defendido de las, de las amenazas. Doñana tiene todas las figuras de protección. Lo conocéis, no me voy a extender, desde el Parque Nacional, está protegida por la Unión Europea, es patrimonio de la, de la humanidad, pero hoy en día sigue teniendo graves, graves amenazas, desde el problema del agua subterránea que está secando los acuíferos hasta la, eh, los almacenes de gas o ahora la reapertura de la balsa de Andalcollar, de la mina de Andalcollar, eh, que es la que nos trae, la que nos trae aquí. Eh, como hemos visto, la catástrofe de Andalcoyas fue una de las mayores eh, catástrofes ambientales vividas en, en los tiempos recientes en nuestro país. Creo que la dimensión, y aquí hay mucha gente eh, de aquella época, eh, nos pilló por sorpresa a todos. Era impensable eh, eh, concebir la magnitud del desastre que se, que se produjo. Hasta días después nadie pudo entender realmente lo que se había producido. Y creo que los que lo vivieron, los vivimos... Todavía tenemos el impacto emocional de ver cómo eh, el, éramos, se era incapaz de controlar la llegada de, de los lodos al Parque Nacional. Al final, por suerte, eso más o menos se pudo. No me extiendo en los datos sobre la catástrofe porque los conocéis perfectamente. Lo que sí que eh, me quiero, quiero centrar o queremos centrar la primera intervención es, eh, como digo, nuestra intención hoy aquí es eh, prevenir. Eh, es lo que nuestros administraciones, nuestros políticos, no hicieron y no están haciendo en este momento. Y para prevenir hay que aprender de las lecciones eh, o, eh, que, nos, que nos trae la catástrofe de Andalcóllar. Y hemos seleccionado algunas que queremos compartir con, con todos vosotros, con toda la sociedad. La primera de ellas es que en España el que contamina no solo no paga, sino que además cobra. El caso de Andalcóllar y de Bolidena-Pirsa es quizá el caso más paradigmático y más emblemático de, de, de esto. La empresa no solamente no ha pagado por una restauración, unos trabajos de restauración que costaron eh, cientos de millones de, de euros, sino que además cobró 36 millones en subvenciones públicas eh, y después cerró. Utilizó el argumento una vez más de los puestos de trabajo para continuar con la reapertura de la mina y una vez que había cobrado las subvenciones anunció suspensión de pagos, dejó a los trabajadores en la calle y se marchó. Esta es una práctica bastante habitual de las empresas de minería multinacionales. La segunda eh, es que se desoyeron todas las señales de alarma. Eh, hemos visto cómo ingenieros de la mina lo denunciaron, organizaciones ecologistas, y aquí quiero rendir un tributo en su 20 aniversario a Ecologistas en Acción, porque Ecologistas en Acción fue la primera en denunciar eh, ...los vertidos eh, en el patronato de Doñana reiteradamente... ...se, se, se nos escucharon esas, esas denuncias... ...y se archivaron varias de las que habían presentado... ...una vez más se eh, hicieron oídos sordos... ...a las, demandas, a las de, eh, denuncias de los grupos ecologistas... ...porque lo que había en juego era demasiado eh, importante. La tercera es que Andalcóllar se podría repetir... ...como vamos a ver ahora... ...si se reabre la mina en las condiciones... Eh, ...en las que se está hablando... Doñana vuelve a tener una espada de Damocles inaceptable, vuelve a tener un monstruo contaminante en su cabecera y eh, esto es algo que no podemos volver a aceptar. No podemos entender cómo en este momento el Gobierno de Andalucía, después de lo que hemos aprendido, vuelve a colocar cuando Doñana es agua y depende del río Guayamar, vuelve o se plantea o loca, colocar esta amenaza nuevamente en la cabecera de Doñana. No se puede aceptar. Pero además, como vamos a, a mostrar, hay otros posibles Andalcóllar en Andalucía que nos preocupan muchísimo en este momento. Hay muchos más en España, porque hay muchas minas similares abandonadas, pero en este momento hay algunas que nos deberían preocupar especialmente. La cuarta es que quedan muchos compromisos por cumplir después de la, de la, del desastre de, de Andalcóllar. Es verdad que la catástrofe supuso un revulsivo social, supuso volver a poner a Doñana en el mapa que había caído en el olvido completamente... Supuso eh, la, proyectos de restauración muy importantes, como el del de, Corredor Verde del Guayamar, eh, realmente un proyecto muy destacado. Supuso la restauración de marismas con el proyecto Doñana 2005, como la marisma gallega, algo, un proyecto muy importante, pero quedaron cosas muy importantes por hacer en el tintero. Una vez que se apagaron los focos, una vez que la opinión pública dejó de mirar, quedaron cosas muy importantes. La reconexión del río Guayamar con el río Guadalquivir, es absolutamente vital para recuperar la, la, la vida de las marismas eh, del, del Guadalquivir. Eso ha quedado completamente por hacer y es algo que queremos eh, reivindicar, porque es un compromiso aprobado eh, por Consejo de Ministros y que tiene que llegar a ejecutarse. Y, por último, y no, como, no quiero comer más tiempo, la última lección que nos enseña la Casa de de Doñana no se puede conservar de forma aislada. Doñana está al final de un delta, Doñana está al final de un río y todo lo que le ocurre alrededor, en la cabecera del río, en la cabecera de, de con, eh, alrededor en, de, del, de, del río, sus afluentes, afecta directamente a Doñana. Nuestros políticos no pueden utilizar Doñana como una bandera y olvidarse eh, de este tipo de problemas. Es decir, si se quiere ser coherente políticamente no caben más minas de Andalcollar ni más minas de los frailes alrededor de Doñana. Estas son las principales lecciones que nosotros destacamos del, del, del, de la catástrofe del accidente de, de Andalcoya. Eh, cedo la palabra a Paco Segura, al coordinador de Ecologistas en Acción, para que eh, continúe un poco detallando eh, lo que os, os queremos comentar. Bueno, queríamos enmarcar esta, este análisis, estos dos ejemplos que os voy a poner, que van a ser el de la mina de los frailes en Andalcoya y el de las presas de, de minas de Riotinto lo queríamos enmarcar en un eh, escenario de un gran auge eh, en las, en las es, explotaciones extractivas, en las extracciones mineras, que se está acompañando de dos dinámicas que son bastante peligrosas, que son básicamente la relajación de la normativa y la relajación de los controles por parte de la Administración para controlar estas explotaciones, lo cual, a su vez, tiene dos consecuencias. Una, que se resultan más rentables para las eh, empresas que las explotan, pero, desde luego, somete a riesgos muy graves tanto al medio ambiente como a la población, ¿no? como hemos podido ver en, en estas imágenes que de, de la tragedia que ocurrió hace 20 años. ¿no? Entonces, en primer lugar, me voy a, remi a, a remitir algunos de estos incumplimientos, algunas de estas irregularidades que se están produciendo ya en la tramitación de la mina de los Frailer para su reapertura. En eh, en primer lugar, consideramos que la licitación ha sido claramente irregular. Eh, ha habido un muy complicado proceso de, de tramitación eh, societaria, eh, en el que al final, después de muchos cambios de, de empresas y tal, finalmente va a ser minera Los Frailes la que, la que explote, en teoría, por lo menos tiene el permiso de explotación, eh, esta, esta mina... ...pero eh, es una empresa que en el fondo es el Grupo México. El Grupo México que, que tiene un historial tremendo y todo este entramado y esta eh, confusión de sociedades... ...se ha hecho para ocultar el, el tremendo historial que tiene esta empresa... ...que es la responsable de principal, la principal catástrofe ambiental eh, de carácter minero que ocurrió en México. En 2014 hubo un derrame enorme de sulfato de cobre en el río Sonora, que provocó unas unos consecuencias ecológicas muy dramáticas. Pero es que en 2006 esta misma empresa fue responsable de un accidente en el que fallecieron 65 mineros. O sea que estamos hablando de una empresa que desde luego no es demasiado de fiar, se presenta como otra distinta, pero el 98% del capital de minera Los Frailes pues lo tiene el Grupo México. Luego, eh, la concesión minera se ha otorgado, pero no se ha realizado previamente el estudio de impacto ambiental, tampoco se ha realizado previamente la autorización ambiental unificada, que es eh, preceptivo hacerla, como tampoco hay un plan de restauración después. Es decir,. Ya se ha adjudicado la mina y todavía no sabemos si esa, eh, esa explotación va a ser viable ambientalmente, porque no se ha hecho el estudio de impacto ambiental. Hasta no, saber, hasta no tenerlo, no sabemos si eso se puede explotar o no. Y nos encontramos en una situación que si, por, lo que fuese, por los motivos que ahora vamos a argumentar en, en parte, eh, se declarara que esa esa explotación no es viable ambientalmente, la empresa podría pedir una indemnización, porque ya tiene unos derechos mineros sobre esta, sobre esta explotación. Es algo tremendamente irregular. Eh, por ese motivo, y esta va a ser una de las cosas que anunciamos hoy, las cinco organizaciones ambientales vamos a solicitar conjuntamente la revisión de oficio en vía administrativa de esta concesión minera de esta explotación que, por otro lado, está sometida a un procedimiento judicial, como bien sabéis, en el que estamos personadas algunas de las organizaciones que estamos aquí. Eso serían algunos aspectos de la licitación irregular, pero también hay muchísimos problemas ambientales ligados a esa reapertura. Juan Carlos los ha explicado muy bien, pero por ir un poco más al, al detalle, eh, el principal problema es sobre el dominio público hidráulico, es... Eh, una instalación de este estilo tiene una tremenda demanda de agua, eh, son instalaciones que, que generan una contaminación fortísima, son de, de sulfuros metálicos y generan una cantidad de vertidos tremendos, muy alta y con una gran cantidad de contaminante. ¿no? Para empezar, solo la reapertura de esta explotación minera exige vaciar la corta que existe ahora mismo, que tiene, y, y hay que evacuar 14 hectómetros cúbicos, de agua tremendamente contaminada y hay que evacuarlos, obviamente, a través del cauce del, del, del Guadiamar. ¿no? Es decir, y hoy por hoy no se conoce ningún sistema de depuración asumible en términos económicos como para garantizar que esa esa depuración de esos 14, digo, hectómetros cúbicos, o sea, 14 millones de metros cúbicos de, de aguas contaminadas, pues se puedan se puedan limpiar. También se pretende utilizar la propia corta, una vez que se vacíe, como depósito para los nuevos lodos. Pero ahí tenemos el problema de la posible contaminación de las aguas subterráneas. Eh, es muy complicado mantenerlas en la cota cero, que es lo que exige el estudio que se hizo previamente. Eso exige que todo lo que vaya vertiendo ahí tienes que ir evacuando agua, obviamente, al Guadiamar. Pero es que, de forma bastante irresponsable, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha ampliado esa cota, la ha subido... ...hasta los 20, hasta la cota 20, ¿no? Pensamos que de forma bastante irresponsable. Es decir, más allá de, las, de los problemas administrativos y de la licitación irregular... ...que ha tenido, pensamos que hay muchísimas, muchísimas condicionantes ambientales y, y el tremendo riesgo, sobre todo, al que somete a la cuenca que tanto nos ha costado eh, restaurar, ¿no? Por lo tanto, Clarísimamente, las cinco organizaciones aquí presentes rechazamos este proyecto. nos parece inviable ambientalmente y nos parece, tal y como se ha venido tramitando hasta ahora, un auténtico despropósito. Al otro que me quería referir, antes de darle el paso a Asunción Ruiz, es a la situación de las presas de Riotinto, que se están explotando las minas actualmente. Y lo que nos damos cuenta es que la Junta de Andalucía está permitiendo eh, que Atalaya Tinto Minera incumpla de forma continuada, al menos desde hace tres años, las condiciones eh, del procesado de los, de los lodos. Esto, o sea, lo que está ocurriendo es que la empresa minera está vertiendo lodos con, eh, sin desecarlos, con al menos un 70% de agua, de líquido, cuando, según las condiciones que tiene impuestas por la propia Junta de Andalucía, no debería eh, verter lodos con más del 50%, de forma que serían mucho más densos y tenderían mucho menos a, como pensamos que puede estar ocurriendo ahora, deteriorar los muros que los contienen y producir, eh, si se acaban deteriorando, una catástrofe como la que ocurrió en Analcóllar, ¿no? Si esto lo sumamos a, a las fuertes lluvias que ha habido en este momento, luego vamos a ver imágenes, y tenéis un enlace en el comunicado de prensa en el que podéis acudir a fotografías y a esquemas como los que os vamos a proyectar, ...realmente podemos estar en una situación bastante bastante complicada. Eh, es importante destacar que la Junta de Andalucía conoce perfectamente estos incumplimientos... ...porque de hecho la autoridad minera de Huelva los prohibió, cerró, eh, paró, acordó la paralización de, los, de, de la explotación... ...en tanto en cuanto no se solucionaran esos problemas de desecado de lodos... ...y no se construyera la, la desecadora de lodos, que ahora mismo no tienen... Pero solo tres semanas después la Dirección General de Minas autorizó de nuevo la explotación que incumplía las condiciones que había marcado la propia, eh, la propia Dirección General. O sea, como digo, eh, esto encaja perfectamente en el esquema este que os estamos planteando, de cada vez más relajadas las exigencias administrativas, las exigencias legales, el control de cumplimiento de, lo, de los requisitos que se ha marcado y eso, pues obviamente… ...pues para que alguien se lucre más y, y se gaste menos dinero en, esa, en esas explotaciones. Y ya digo, insisto y con esto quiero acabar, eh, poniendo en riesgo nuestro medio ambiente, poniendo en riesgo nuestra, nuestra propia vida. ¿no? Entonces, para eh, lo que queríamos era precisamente las cinco organizaciones denunciar esta situación... ...y para ello, para concretarla en medidas concretas que habría que asumir ahora mismo... Asunción Ruiz nos va, nos va a plantear justo esas, esas peticiones que vamos a hacer. En primer lugar, me gustaría decir que es un placer que esta sala esté llena hoy, porque realmente es difícil ahora mismo, eh, todo está en crisis, vivimos desde luego una crisis ambiental clarísima, pero también los, el periodismo ambiental eh, pues, eh, tiene sus dificultades y desde luego que esta sala hoy esté llena y que haya cámaras, es de celebrar porque realmente eh, venimos a hablar o a recordar, como decía al principio de la intervención eh, Juan Carlos, que eh, el desastre de Aldalcollar eh, no quede en el olvido y que no relajemos eh, y pongamos medidas para que esto no vuelva a ocurrir. Y si 20 años después las cinco organizaciones eh, de ámbito estatal ecologistas de este país teníamos que estar aquí, y teníamos que estar aquí porque no. Las organizaciones ecologistas no somos catastrofistas, no. Creo que el vídeo que se ponía al inicio da idea de que realmente lo que alertamos es que se pueden eh, prevenir estas catástrofes. Y 20 años después era necesario que nos uniéramos y eh, hiciéramos hincapié en que eh, en este momento Andalucía y se han puesto dos ejemplos, no está exenta de posibles catástrofes eh, derivadas de la actividad minera y que bueno, otro al eh, de dimensiones, por supuesto, desconocidas puede ocurrir. Y esto era importante que lo pusiéramos eh, encima de la mesa porque eh, no solamente queremos eh, denunciar eso, ¿no? ahora mismo Andalucía no está libre de riesgos eh, derivados de la actividad minera eh, sino más bien al contrario eh, tenemos riesgos en otros lugares como puede ser la, la mina de, de Río Tinto, sino que además eh, podríamos encontrarnos en, con la reapertura de eh, la mina que provocó ese desastre sin las suficientes garantías con lo cual en primer lugar queremos denunciar eh, dos hechos uno, que los riesgos eh, derivados de la actividad minera siguen siendo una realidad en, en Andalucía y también queremos eh, denunciar otro hecho que nos parece eh, aún más preocupante. Y es que ni la normativa ambiental que regula esta actividad minera ni los controles por parte de la administración competente están siendo lo suficientemente estrictos y garantistas después de lo ocurrido para que nada similar vuelva a ocurrir. Quizá esos son los dos puntos que las cinco organizaciones ambientalistas que hoy estamos aquí queremos denunciar. Pero, sobre todo, queremos alertar. Queremos alertar de un claro y preocupante eh, eh, incremento de, eh, la, de la actividad o el extractivismo minero que ahora mismo se está produciendo en todo el país. Con lo cual es eh, importantísimo decir que, más allá de eh, Andalucía, estos riesgos eh, están en todo el Estado español. Algo que es importante que se, que se sepa y que se diga alto y claro. ¿Y por qué digo esto? Porque realmente, a lo mejor, algunos de, de vosotros no lo sabéis, ¿no? pero realmente Andalucía sucedía en un lugar donde tenía que suceder. Quiero deciros que, sin ninguna duda, ahora mismo, cuando revisas la producción minera en el territorio del Estado español, realmente, ¿quién? Eh, la comunidad autónoma, donde más actividad minera había entonces y seguía habiendo, fue en Andalucía. Pero eh, quiero decir que este riesgo aumenta en todo el Estado español, porque está, eh, así, eh, así se están solicitando ese... Eh, diría yo, me debería decir, feroz ese este activismo minero eh, que está surgiendo ahora. Con lo cual, ese sería nuestro, nuestro punto de alerta de eh, donde anda el collar, eh, puede ser eh, realmente un ejemplo que no se debe volver a repetir. Pero, ¿qué exigimos? Quizá eh, la exigencia se han ido... De, de, eh, eh, ...diciendo cuáles son nuestras reclamaciones... ...por eh, mis dos compañeros previamente... ...y me gustaría un poco... ...bueno, quizás resumir en cuatro puntos... ...qué estamos reclamando... ...hemos denunciado unos hechos... Eh, ...de que los ríos siguen ahí... ...que además la, la, ni la normativa... ...ni los controles administrativos... Están, ...están a la altura del riesgo social y ambiental... ...que puede suponer un accidente... Eh, ...derivado de la actividad minera... ...estamos alertando que esto ya... Eh, ...puede suceder en cualquier parte del Estado español... Y realmente hoy quizá eh, deberíamos reclamar eh, cuatro puntos muy concretos. El primero, que 20 años después de este, sin ninguna, el mayor desastre ambiental derivado de la actividad minera, no solamente en España sino también en, en Europa, derivado de la actividad minera, sin ninguna duda, así es. Todavía no se han terminado eh, los proyectos de eh, recuperación de la zona afectada. Quiero insistir en que a las arcas de nuestro dinero público le costó eh, 250 millones el desastre, pero que encima todavía no está terminado y se, el punto de finalización de las obras estaba previsto para el año 2005. ¿Cuándo vamos a terminar esa regeneración? Y sobre todo, cuando vamos a solucionar quizá los dos puntos esenciales eh, que están todavía sin, eh, sin recuperar, que los ha mencionado antes Juan Carlos del Olmo, que es la recuperación de la conexión intermareal del brazo de la torre y la recuperación del caño de, de Guadiamar. Esas serían un poco las dos eh, principales eh, áreas que quedan todavía sin restaurar eh, después del desastre. Otro punto que reclamamos eh, es, como comentaba antes eh, Paco Segura, es una revisión de oficio eh, de esa reapertura de la mina de los frailes que, huelga decir, que tiene que hacerse con la máxima y la, las, mayor, las mayores garantías, dado el desastre y lo que sucedió y los riesgos que, eh, tal y que como, como ha comentado Paco, eh, pueden, pueden venir de una reapertura sin, eh, sin eh, los requisitos ambientales eh, más estrictos. El tercer punto que nos gustaría reclamar es que necesitamos exigir eh, que no se flexibilice más la Ley de Responsabilidad Ambiental del año, 2010, del año, eh, del año 2007. Eh, me gustaría revelar ante todos vosotros que esa Ley de Responsabilidad Ambiental que recibimos las cinco organizaciones eh, muy bien ¿no? eh, y que bueno permitía ciertas garantías eh, para todas las actividades que en su desarrollo desde luego llevan eh, aparejados riesgos ambientales pues fue muy bien recibida pero desde que desde su aprobación en el año, 2000, en el año 2007 ha tenido sucesivas eh, revisiones y todas ellas han sido para flexibilizar entre otras cosas las garantías eh, ...ambientales que ofrecen, por ejemplo, actividades como la minería. Quiero decir que eh, toda esta revisión, es la última que es del año 2013, pues en algún caso exime a ciertas actividades mineras de esa garantía o fianza, ¿no? en caso de desastre... Eh, de, tal, de tal forma que incluso en algunas concesiones mineras basta con que haya una declaración responsable del concesionario para que eh, los problemas o las amenazas o riesgos ambientales queden resueltos. O sea, desde aquí exigimos que realmente se endurezca esa ley de responsabilidad ambiental, porque estamos hablando de que una catástrofe eh, de las dimensiones de Andalcóllar no es solamente un problema ambiental, es un problema social claro y un problema económico. Recuerdo los 250 millones que de, del erario público que costó la restauración de, de la zona. Y por último, y quizá es algo que sería lo más importante, este país, y después de bueno, este resurgimiento de la actividad minera, necesita una ley de minas, o dicho de otra, de otra manera, una ley de protección del subsuelo y de los recursos geológicos eh, con urgencia la necesita con urgencia y por qué porque estamos hablando de que la ley de minas que está ahora mismo vigente es una ley del, del año eh, preconstitucional es del año 73 y realmente tiene muy, bueno, conlleva muchísimas confusiones lleva confusiones de incluso a la hora de clasificar el riesgo de la actividad el qué hacer con los residuos mineros eh, ¿Cuáles son los derechos del concesionario? Que, como decía antes Paco, bueno, pues muchísimas veces eh, se obtiene la concesión antes de conocerse los riesgos, con lo cual, si eh, sucede algo una concesión minera quiero quiero que todos ustedes eh, sepan que es realmente realmente de utilidad pública y todos esos derechos después eh, que los pagamos somos todos los españoles y bueno pueden suceder cosas como que eh, finalmente si hay un desastre lo pagaremos todos los españoles el concesionario encima recibirá subvenciones y aquí no habrá pasado nada con lo cual eh, Quizá, para terminar, eh, decir que realmente urge una ley marco de protección del subsuelo y de los recursos geológicos que esté a la altura de eh, la ley marco de aguas, la ley eh, de costas o la ley de montes. Pero realmente eh, los riesgos que conlleva la actividad minera eh, requieren que este país eh, bueno, revise... Esa, esa ley preconstitucional y, bueno, eh, la coloque a la altura de los ríos que conlleva la actividad minera. Y decir que, bueno, tenemos incluso algunos, eh, algún, un pequeño informito sobre esa revisión, por si a alguno de vosotros le, le interesa, porque realmente es un boceto, e, y insisto, para cerrar, las organizaciones ecologistas no somos catastrofistas, queremos que no haya... Desastres. Y ahora, bueno, pues, estamos eh, abiertos a cualquier pregunta. Y una vez más, muchísimas gracias por estar aquí. Y una última cosa. Me gustaría, me gustaría mandarle desde aquí eh, y entiendo que todos vamos a estar de acuerdo, eh, decirle unas gracias con mayúscula a todos los voluntarios que dieron la talla después, en el, durante el desastre, que fueron muchísimos. Y, bueno, también por ellos y porque todo su esfuerzo no sé se, no se ha silenciado también, pues, desde aquí, muchísimas gracias. La sociedad española es una sociedad eh, ejemplar y por eso nos vimos apoyados por un montón de voluntarios. Ahora necesitamos que esa voluntariedad esté eh, a la altura de la protección eh, ambiental que, debe, en, que deben... Eh, tener todos nuestros políticos y los responsables eh, de su revisión. Muchísimas gracias. Para, para terminar, un pequeño vídeo, un minuto y medio escaso, eh, sobre las balsas de minas de Río Pinto, en el que se ve cómo ese fluido no tiene ni corazón, o el 50% de, de espesor, eh, que, es, que es tremendamente fluido, y cómo están a punto de rebosar, y bueno, pues, en una situación pues, más que preocupante. ¿no? Eh, hay una mina eh, que ya está, eh, que hasta está sentenciada una sentencia firme aquí en Andalucía, muy cerca también del Guadalajara, que es la de Gerena, la Cobre las Cruces, cuatro delitos ambientales que asumieron, además como propio, contaminaron el acuífero, habéis hablado antes de, de ese... Siguen abiertos y de hecho hace poco anunciaron que van a seguir abiertos hasta más allá del 2030 porque van a abrir una actividad también nueva, extractiva eh, en el subsuelo. A mí me gustaría saber un poco... ¿Cómo valoráis que minas que, por ejemplo, en el año 98, recuerdo que ya se alertó de esa apertura de esa mina, pues la mina se abrió, sigue abierta, se pretende seguir abierto, pese a haber tenido un, una sentencia firme, cuatro sentencias firmes, por el Día de Colombia? Sí, es exactamente la dinámica que denunciamos, de una tremenda tolerancia, unas, por decirlo en términos coloquiales, unas tragaderas increíbles que van incluso en, en contra de sentencias, de normativas… De, de requisitos eh, que, que exige la propia administración, eso sea, es algo que nosotros no podemos más que ver con, con, con estupor, porque en el fondo lo que ocurría en esa mina es que está contaminando los acuíferos de los que depende el suministro a mucha gente, o sea que es algo eh, es tremendo ¿no? que se consientan estas situaciones, pero es, es, es, es así, es desgraciadamente es así y, y bueno, pues en esa estamos, no sé si... No, solo decir eso que justo hace 10 años, en el décimo aniversario, mostramos unas fotos de la contaminación por arsénico. Entonces la administración actuó y paralizó la mina de la cruz durante 10 años. Tuvo que hacer una inversión de 32 millones de euros en depuradora que no tenía y que se quería ahorrar. Bueno, ahora ha seguido y ha seguido. Y la sentencia ha venido 8 años después. Ahora estamos mostrando estas imágenes de Tinto A ver si reacciona la administración con estas imágenes. Y Me gustaría matizar que la Administración sí puede actuar. Y no solamente puede actuar, sino que, de la misma manera que decía que las explotaciones mineras eh, son de utilidad pública, esto le da muchísimas ventajas al eh, concesionario, de la misma manera también me gustaría decir que son de dominio público, con lo cual, en cualquier momento, en las zonas de dominio público, la Administración competente puede actuar, puede eliminar incluso la concesión. Solamente hace falta voluntad política para, para ello. Es decir, que estamos hablando de una ley eh, de 1973 y, por tanto, esto también daba, eh, da bastantes bazas a la Administración a la hora de actuar. Estamos hablando de dominio público. Sí, bueno, de hecho, estamos eh, personados en, en algunos de los procedimientos penales, estamos siguiéndolo con, con, con mucho detalle bueno, y, y denunciando todas las irregularidades, como, como hemos estado haciendo aquí. O sea que vamos a ser, hacer un seguimiento exhaustivo y vamos a estar muy pendientes porque lo que nos jugamos es mucho, como hemos estado señalando. Estamos hablando de de espacios naturales de, de una riqueza increíble, que además traen una gran riqueza económica a este territorio. Eso es, es algo innegable y, y los estamos poniendo en riesgo por, por el, bueno, pues en principio por el, el lucro de empresas que muchas veces con capital extranjero y que, bueno, pues que si se pusieran en, en, en una balanza los puestos de trabajo que genera esa actividad minera con los que genera la actividad que se pone en peligro pues eh, desde luego no hay color. De la revisión de oficio que habíamos hablado antes me gustaría que detallara un poco más que justamente sí, eso y cómo se complementa no con el proceso judicial y que también está ahí personal. Sí Lo mismo es preferible que sí, los compañeros Sí, respecto al tema de del proceso penal que hay Eh, con respecto a las preguntas que hace el... A ver, el proceso penal que hay es un proceso penal entre iniciado por otra empresa, por la empresa que pierde el concurso, ¿no? La gana un concurso... Gana. Entonces, eh, aquí estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos hablando de que para nosotros la Administración ha dado una concesión minera, da igual a qué empresa, sin hacer la aborción de impacto ambiental, lo cual es muy grave. Y además, y además le ha dado la concesión minera a una empresa que no es la que ganó el concurso. Son dos cuestiones, una administrativa y otra. Eh, nosotros lo que consideramos es que la Administración tiene que revisar de oficio y no conceder ahora mismo ninguna concesión minera a ninguna de las empresas. Y para eso tiene que revisar de oficio porque es que es increíble que habiendo pasado lo que pasó en el hace 20 años, ahora se esté pretendiendo reabrir la mina con estas condiciones, tanto ambientales como administrativas, porque sobre todo el problema de la administrativa es que todo está diseñado para que la empresa gane dinero. ¿Se abra la mina o no se abra la mina? Si no se abre la mina porque lo va a ganar vía indemnización, va a pedir indemnización porque le han dado una concesión minera que no puede ejecutar, y si abre la mina, pues evidentemente va a ganar dinero. Y si hay algún desastre, se va a quitar de en medio, porque han hecho tal maneje de empresas, o sea, hay tantas empresas interpuestas que una vez más, como pasó en el tema de Bolidén, se van a quitar de en medio sin, sin, sin que la Ley de Responsabilidad, como habló antes ella, Asun, eh, pueda eh, captarlos, ¿no? Van a ser ahora mismo procedimientos administrativos los que los que pedimos. El penal está abierto y nosotros estamos ahí, personados, viendo toda la documentación que nos llega. Por ejemplo, la autorización de vertido de los 14 millones de metros cúbicos que va a verter. Hemos tenido conocimiento no porque se haya hecho público, no porque se haya eh, comunicado a, a nadie, sino porque ha aparecido esos papeles en el proceso penal entonces esa documentación nos ha servido para saber que están en ese en eso ahora mismo pidiendo la autorización de vertido de 14 millones de metros cúbicos a una para reabrir una mina que vertió 6 millones de metros cúbicos al mismo espacio que se gastó un montón de dinero la administración en arreglar. Es, que, es que es que es increíble sí. mi nombre es Isidoro Albarreal Albarreal al Real, de Ecologista de Nación, de Sevilla. Hay una cuestión concreta. En este asunto, si yo no estoy mal informado, la concesión se hace sin que la Confederación de Agua Actuaria haya dicho nada del tema del agua. Está solicitándolo. Está adjudicada que es una balsa de riego. No hay nada ahora mismo otorgado, ni la concesión de agua ni la concesión de vertido, pero ya tiene unos derechos mineros. Con los cuales no tengamos duda que va a pedir indemnización cuando alguno de las autorizaciones no, no las otorgue. Pero, pero por eso insistir insistir en… sí, sí. No, no, si es una cuestión técnica, que antes sí. quien se, se pide la revisión. Eh, evidentemente, hasta la Junta de Andalucía, que es quien ha otorgado. Es que, es que además es más grave, porque mm, hemos pedido reiteradamente que nos den copia del título de la concesión minera y no nos lo dan. Eh, cuando se resolvió el concurso, se resolvió el concurso a favor de minor Grupo México y de pronto empiezan a aparecer papeles en donde se habla, se habla, pero nunca lo hemos visto, la copia, de que se ha otorgado una concesión minera, eh, está el número por ahí, está en una de las, no me acuerdo ahora el número, está, a Minera Los Frailes. Pero no ha habido un proceso de, con, de concesión. De hecho, la respuesta que le da el juzgado de por qué se la da Minera Los Frailes, porque dice que eso es... Eh, Los frailes es lo que se llama una empresa de, de propósito específico y que eso es una eh, costumbre en toda Europa, el, el que se creen nuevas em bueno, será todo lo costumbre que quiera, pero es que estamos hablando de narcoya, es que no estamos hablando de otra mina, de una mina que reventó hace 20 años y que por costumbre se le puede dar a otra empresa que es filial de la filial de la filial. Bueno, pues, esas malas costumbres las que queremos nosotros que deje de hacer la Junta de Andalucía. La, la pregunta es, la revisión de oficio se pide ante la ante, ante la Junta de Andalucía, concretamente hasta ante la Dirección General de Minas, que es quien eh, la otorgó y quien está, además, procesa, eh, investigado por esa por ese procedimiento de adjudicación, no exactamente por lo de la concesión. ¿Esa revisión tiene unos plazos? ¿Está obligada la Junta a contestar? A hacer algo, o... Sí, tiene unos plazos. El, la, el plazo de respuesta son seis meses. Seis meses, es el plazo que tiene de respuesta la Junta. <tose> una una que me queda. La Junta ya ha dejado claro que la apertura de la mina. ¿Cuál es, ¿Con qué argumentos van a convencer? ¿La no, es, la, Junta es, ha dejado, la, la Junta ha dejado claro cada vez que hay unas elecciones andaluzas que se va a abrir la mina. Cada vez que hay unas elecciones andaluzas, revisarlo, siempre la Junta Andalucía que re, eh, anuncia que se va a abrir la mina. ...para conseguir los votos de una zona, como es la de Narcolla ...que realmente tiene un grave problema de desempleo... ...y un grave problema social. ¿Pero cómo piensan, en eh, qué van a argumentar esta revisión? ¿Cómo piensan de convencerla para que cambie este criterio... ...que ha hasta ahora, por lo que sea, por lo que, digo que sea? Bueno, nosotros vamos a argumentar los argumentos que aquí se ha dicho... ...argumentos jurídicos, argumentos jurídicos. La Junta tiene ahora mismo muchos cargos públicos... ...por esta adjudicación irregular investigados... La Junta sabrá lo que hace. Si quiere o no quiere revisar sus propias autorizaciones, que a nuestro modo de ver eh, son ilegales. Por eso pedimos la revisión de oficio. Sí, hombre. La evacuación de la corta para Sí. Una argumenta ¿en ¿Cómo lo harían ellos? Porque. El bueno, ahí. Uh -huh. Ahí había un detalle, eh, Paco, que lo ha explicado, pero. Se va hacia la corta de los frailes. Que es la que se va a explotar minería subterránea y se usa la vieja corta de Annalcoya como depósito de lodos. No es la misma. Hay dos cortas. ¿Eh? Hay dos cortas, entonces se va hacia la corta de los frailes, que es la que se quiere explotar, y los lodos que produzca la nueva producción se depositan en la, en la corta de Annalcoya, que es donde están a su vez depositados todo lo que se recogió hace 20 años cuando se rompió la mina. Entonces ahí es donde está el problema. Como bien ha explicado Paco, de la cota, se puso una cota de seguridad, que era la cota cero, de ahí no se podía pasar porque contaminaba el acuífero, y de pronto la Confederación dice que no, que ahora la cota 20. Con una producción además añadida, que va a empezar ahora, que antes no había. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Pues no sé, Hay que verter 14 millones de metros cúbicos de agua ácida contaminada al corredor ecológico, zona de especial conservación, y hay que empezar a hallar lodos contaminantes en una corta que ya está llena de lodos contaminantes y sin que se supere una cota de seguridad que ellos mismos han establecido y que muchos nos tememos que primero la pongan en 20, después la digan en 30, después la pongan en 50 y por desgracia siempre encontrarán algún, algún científico y algunas veces universitarios que, le, y en eso, que les diga que sí, que se puede modificar esas condiciones y que no pasa nada. Quería apuntar una cosa que, que acaba de, una cosa con respecto a lo que acaba de decir eh, Isidoro que es muy importante. Yo, yo creo que la junta es el único animal que tropieza dos veces con la misma mina y hay que dejar muy clara una cosa que acaba de comentar Isidoro. No hay minería verde ni minería ecológica ni minería ambiental. La minería de este tipo es una minería de altísimo riesgo que necesita agua y que no se puede hacer en la cabecera de un río que alimenta el mayor ...espacio protegido más importante de Europa... ...y no solamente ese espacio, sino la desembocadura del Guadalquivir... ...con todo lo que implica, pesca, recursos turísticos, etcétera... ...este proyecto no se puede llevar a cabo... ...es hora de terminar con esta falacia... ...y es hora, igual que estamos pidiendo para el carbón... ...y para otros tipos de, de, de energías y de industrias... ...actividades contaminantes, de hacer una transición ecológica... ...la Junta tendrá que buscar alternativas para la comarca... ...pero otras alternativas... Este proyecto es absolutamente inviable y no existe la minería ecológica ni la minería verde. Es una falacia y es que hay que recordarlo porque durante años se nos ha sentado a ma marear con ese tipo de mensajes. No, no. Una cosa técnica. tenía también, hablando del de, eh, corredor verde, que se proclama como un gran corredor ecológico. No sé si la figura de protección de tiene que ha protegido, el hecho de que acabe la mina que Ecológico Una especie de etiqueta turístico ambiental, digamos. No sé qué opinión tenéis y si esa conectividad económica es real o es puramente propagandística. Bueno, ¿qué, qué es Bueno, yo creo, yo creo que es lo que he dicho antes. Creo que se hizo que el, el, el, el proyecto de restauración del Corredor Verde fue un proyecto en gran medida modélico. Sí. Se hizo un trabajo que sí, sí. por primera vez. ...con participación eh, de expertos, científicos, con participación de toda la sociedad... ...y yo creo que se hizo un, un trabajo modélico. Es verdad que esa conectividad eh, termina ahí... ...y que la conectividad hay que continuar trabajando para, para, para ampliarla. Sabes que hace muy poco hemos presentado justo un trabajo sobre conectividad... ...y precisamente uno de los puntos que destacamos donde hay que seguir trabajando... ...para garantizarla en es en ese, en ese punto. Entonces, como decías un antes, a, al terminar... Hay muchas cosas que no están terminadas. Hay que seguir trabajando, que una vez que se apagaron los focos, que se apagó el impacto en la opinión pública, desaparecieron los fondos, desapareció el interés político y es eh, una cosa en la que tenemos que seguir eh, empujando para que se produzca. Sí, sí. En todo caso, eh, sí insistir en que hemos llegado hasta aquí porque realmente la ley deja bastante eh, líneas donde bueno la concesión es posible eh, bueno, porque como decíamos necesitamos esa, esa nueva ley y cuando decía cómo vamos a abordar esto cómo se va a, a convencer a la Junta pues sí me gustaría decir aunque creo que ya lo ha comentado Juan Carlos eh, debería prevalecer después del desastre de la La en el principio de precaución eh, para que esto no volviera a ocurrir pero además estamos hablando de que no solamente hay un riesgo ambiental, hay un riesgo social y hay un riesgo económico y podemos echar las cuentas. Pues una pregunta ¿Tenéis evaluado los riesgos que conllevarían la cultura de la presa de Río Liento en todo el cauce del Río Liento? Pues real eh, Realmente esa, esa evaluación no, no la tenemos de manera precisa por lo menos digo en el, eh, como G5 igual eh. sí no en absoluto faltaría eh, la rotura de la la o sea la propia mina de Tinto cuando se reabre en el proyecto presenta no cuando se reabre, a posteriori, se lo tenían que haber pedido antes, presenta una simulación numérica de lo que podría suponer la, la rotura de las roturas de, de las presas de cobre y de aguzadera, que son las dos fundamentales que hay allí, hay otra más, ¿no? pero esa está colmatada directamente. Y hay unos dibujos hechos por la propia empresa de cómo iría subiendo el nivel a lo largo de toda la cuenca del Odiel, afectaría directamente y subiría el nivel en la condición más desfavorable, con marea alta y eso de 6 metros en Giro a León, afectaría directamente a zonas de Huelva Capital, las inundaría directamente zonas de Huelva Capital y, bueno, como está el... En fin, pues, Al llegar allí a, al final las marismas de Odiel, al girar, puede perfectamente llegar a las costas de Doñana. Puede llegar a las costas de Doñana. Esa es una simulación, además, hecha por la propia empresa. O sea, que imaginaros la realidad. Evaluado económicamente no está, evidentemente. Pero ese riesgo está ahí. Vamos, está toda hecha toda la... ...la simulación numérica, ¿no? Por eso se le puso las condiciones... ...de espesar los lodos... ...para que no hubiera... Eh, ...en fin, para que no haya ese riesgo de derrame... ...y ese riesgo de rotura... ...condiciones que está incumpliendo... ...desde hace dos años... ...y que la propia Administración lo sabe... ...como se ha dicho aquí antes... ...se paralizó y duró en este caso... ...la paralización duró 15 días nada más... ...probablemente porque no hubo... ...focos mediáticos en aquel momento... ...fue hace dos años, fue en abril de 2016... ...y en 15 días... Pues la dirección, la misma directora general que está investigada por la adjudicación irregular de la, de la mina de los frailes fue la que decidió que no que, que, que no cumpliera esa… Pero hasta tal punto que no está espesando los lodos, pero porque no, no tiene la planta de espesados, es que no la ha construido siquiera. Es que le dejaron abrir la mina sin una condición indispensable que era construir una planta despesado de espesado de lodo, no la tiene. En estas se administrativas. Hay denuncias administrativas, hay una sentencia que ha llegado hace muy poco por una denuncia menor de unas balsas que construyó también ilegalmente. Acaba de llegar una sentencia firme, es una sentencia solo de una multa de 15.000 euros, no, es, no estamos hablando de las grandes balsas, sino de además de unas balsas, pero sobre una irregularidad que cometió en febrero de 2015, cuando la mina se abrió a final de enero de 2015. O sea que así ha empezado, ¿no? Y de la de esto ahí se está tramitándose la modificación del el sistema de lodos y eso se está tramitando, pero en dos años no lo han resuelto. Entonces, nosotros lo que queremos es que como mínimo se deje tal como está, o que incluso se aumenten las garantías. Desde luego, no es lógico que no se cumpla la condición de que se espesen los lodos, cuando sabemos que todo el problema, o uno de los grandes problemas en el narcollo hace 20 años, fue los lodos, el que, está, el que eran muy líquidos, el que tenían... Y en Río Tinto hay, con esto acabó una cuestión exactamente igual que pasó en el Narcoya hace 20 años. Y es que durante los años 90 en ambas cortas se vertieron también ilegalmente muchos residuos químicos procedentes del polo químico de Huelva. Durante los años 90. ¿Eh? Tráfico ilegal de residuos. Hubo en la corta del Narcoya y se vio cuando borcó la, la presa del Narcoya, se, ve, se veía que había esos residuos. En Río Tinto también los hay, porque se depositaron en, el año, en los años 90 y están ahí todavía, ¿no? Hay que tener en cuenta que las balsas de Río Tinto, eso que se ha enseñado ahí, es la situación actual, pero esas balsas desde el 2001 ya están muy llenas de lodo, lo que pasa es que han estado paradas y ahora se han vuelto a reabrir las mismas, llenas ya con los residuos mineros y con los residuos químicos ilegales que vinieron del polo químico de Huelva eh, durante la década de los 90. Un par de semanas, un par de semanas. De este mes de abril. Sí. en Los enlaces que tenéis en el comunicado vienen. Están, está, ahí están ahí. todos estos recursos que se han ido proyectando. Los tenéis ahí. De qué cantidad de vertidos hay en el bueno, Es difícil cuantificar. Es difícil cuantificar cuánto, cuánto hay exactamente ahora mismo en las balsas Desde luego mucho más que los que habían el narcollo. Muchísimo más. Muchísimo más. Sí. Uh -huh. claro. Si no hay más eh, preguntas, damos por cerrado el acto. ¿Y alguna pregunta más? Pues.